Hija de Ana Carolina, enciende las redes tras compartir su primera cirugía estética. ¿Cómo? ¿Cómo así? Pero y bueno, que, y, y, y ya tiene hija grande. Oh, está vieja. Bueno, Ana yo Carolina. me sorprendí, sí. ¿Y qué edad tiene la niña? 19. Die bebé? Ahí está la. ¿La, ¿la qué, Pero qué bebé? Sí, sí. ¿eh? La hija mayor de la expresentadora de televisión, Ana Carolina, y es pareja de musicólogo, ¿verdad? Ana Carolina. Ana Carolina. Sí. Causó división entre sus seguidores y en las redes sociales también. Bueno, musicólogo. Pues tras, compir... <risa> tras compartir el complicado. resultado Pero... de su primera cirugía estética con tan solo 18 años, la joven que incursionó hace unos días nada más en el mundo de la música se mostró con una figura más llamativa, donde se le aprecia el abdomen marcado y una figura más esbelta. Dale acercamiento a eso, por favor, acéquelo. Denle en zoom. Ah, dale zoom. Dale zoom, zoom sí. para sí. ver dale. el flejo. El material, ajá. Bueno, se desconoce si y se hizo una lipo o solo se marcó el abdomen. Aunque su madre celebró la decisión de su hija. Muchos de los comentarios en la publicación critican que a su edad empiece con las cirugías estéticas y en un futuro se convierta en una adicción. No adicción, no adicción. Bueno, ella está bien así, pero empezando que también. O sea que ahora mira, que ella está mira, empezando mira. con eso de cirugía. Ahorita se hace, la, se hace la boca, se hacen hasta los ojos. Bueno, eh, ya mira, tú sabes. Mira qué bueno que Camila no está aquí. Mira, eh, <risa> <risa> Mira, yo respeto, ya es una muchacha de 18 años, mayor de edad, ¿verdad? Ya ya está. Y sobre todo de la madre que, que tiene, de la familia de donde viene, pues ya, ¿verdad? Está. Eh, o sea, no es no una. Perdóneme la palabra, una loquita de por ahí, ¿no? Eh, pero yo creo que ella está muy joven. O, o sea, si se hizo de verdad una lipo, una cirugía estética de, de, de gran alcance, para mí yo creo que ella está muy joven. Si ella lo que quería hacerse yo creo que con ejercicio y cosas, yo creo que ella podía hacerlo. Ahora, si médicamente algún médico, ¿verdad?, le dijo, mira, tiene que hacer esto porque es, de esta forma no se puede, yo lo entiendo, está bien. Pero si no, y se hizo esa lipo como porque ella quiso... Eh, yo creo que estuvo muy joven para hacerlo para, para hacerse uno, pero ya se la hizo yo espero, ¿verdad? como tú dices que no llega a más, para mí está bien está, está, estaba bien como antes y está bien ahora, así que yo espero ya que se quede ahí tranquilita que no se meta más mano con la cirugía estética porque después llega un momento, ¿verdad? en que no es muy bonito sí, sí, eh, esta, esta, bueno bueno esta niña, porque es una niña de 18, 18 años que tiene. 18 años, sí. 18 años, eh, eh, obviamente, a ese, te, la, le voy a dar un dato, yo siempre se lo digo a, a, a jóvenes que cruzan en esa edad, que yo crucé esa edad. Claro. En esa edad, 18, 19 y 20, tú desarrollas el cuerpo de adulto. O sea, en esa edad, tú tiendes a poner, si, si te descuidas, tiendes a ponerte gordo. Uh -huh. Sí. Tú me entiendes, porque tú estás, la hormona están desarrollando, está botando el cacarón de una persona ya de un, de un joven está entrando el cuerpo de adulto. Tú me entiendes. Sí. Y si tú no lo sabes manejar, esa hormona, y te, te pusiste a comer, o muchas mujeres en el caso se ponen a tener a esa edad, y tú la ves que mujeres flaquitas, que tú la conociste flaquita, Tú la ves voluptuosa, gorda, grande, ¿tú me entiendes? Porque esa edad entre 18 y 19 y 20, tú desarrollas, eh, tú de desarrollas, tú desarrollas el cuerpo ya de una gente adulta. ¿tú sí, todavía o así... Sea, todavía tú hasta los 22 sí. y 23 años todavía. Mira, hay mujeres, yo me asusto, mujeres de 15, jovencitas de 15 años y 16, yo me asusto cuando la veo muy gorda, yo digo, wow, cuando esta gente a la edad esa se va a dañar. ¿Tú me entiendes? No, ya entonces tendrían que meterse ya, ahí sí, ¿verdad? A una cirugía, a meterse gimnasio, Ginasio, una dieta no y cirugía, de todo. gimnasio, gimnasio, gimnasio, gimnasio, gimnasio, No, pero aquí podrán ponerse bonitos y de todo. Y ahí por ejemplo, el lugar sí puede... es un ejemplo, tú sabes que el lugar sí era una mujer no en, en, mira, en, y mira cómo se puso en esa edad en esa edad tú puedes favorecer tu cuerpo y desfavorecer porque si tú lo dañaste comiendo y, y haciendo de de, de, de, malos hábitos. Tu cuerpo, malos pero hábitos. si tú coges un hábito en esa edad y si tú coges un hábito de gimnasio puede, puede el cuerpo puede desarrollarse bien moldeado y, y, y tú ves. a mí en mi caso ya a los 21 yo estaba a 230 libras yo llegué a pesar oh, a, yes. a los 20, 21 y 22 porque en esa en ese edad me descuidé demasiado. Y yo, tengo 100, y y yo que puse, 185, ahora tengo 185 me estoy volviendo loco. Por eso que ustedes ven que cuando me ven... Yo cuando, tengo 230. En esos tiempos tiempo de los 18 yo estaba flaco y de repente este tipo, lo, eh, me, a mí me pasó eso. Yo me descuidé y me puse bien gordo. ¿Tú me entiendes? Yo tengo 230. Tenía hace dos meses. <risa> no, <y> yo, <risa> no me quiero pesar ahora. ¿no? <risa> y lo malo es que después que tú coges esa gordura es difícil bajarla. <risa> ya lo <risa> sabes. Y Porque mira ya que ya yo tengo te... un método. O sea, yo lo, el cuerpo mío. Para rebaja rápido la mente. Yo de ahí para allá no vuelta, La mente no mía, mía no, no quiere acatar maniaca. eso ¿eh? no, ahora mismo. No, eh, yo no opino mucho sobre esto porque esto son cosas como que a mí no me interesan. ¿Cómo? No, como que son cosas que yo ni le doy son la... Son noticias del día a día, ni, farándula, no, la que no. no... No, pero a mí no me, que no me da ninguno como de importancia. Eh, yo me preocupo porque mis hijos no sigan esos pasos. ahí que yo me enfoco. Amor, que tengan amor propio. Exacto. Sí. No, no, no, yo no me... Yo, por eso dicen, yo soy bruto, yo me enfoco en los hijos míos, tienen que ir por las rayas, ya que cuando ellos estén adultos y ellos eh, eh, vivan su vida, ya ellos pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Te entiendes? Exacto. Ya ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Yo te puedo decir sí. que ella no se mantiene, ella no se mantiene y esa cirugía se la pagó la mamá. Obvio. Entonces, eso eso eso habla mucho de que en la casa que viene el meneo, ¿me entiendes? Ay. Entonces, viene una persona mayor que ella, y le ofrece, mira, para tú estar conmigo, eh, tú vas a pagar dos cirugías. Y yo, ¿qué? Dice que sí. Porque en, en eso que la está incursionando a ella, con lo que valió esa cirugía, no estoy diciendo que no la hagan, todo el mundo tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero porque no eh, eh, eh, hace un programa de televisión programa. o algo? O va a estudiar oh, oh. algo a un país. A un algo, país, ven mami, mándame para allá, mejor para España. ¿Qué necesidad de incursionar en la farándula? En la música. Cuando también. ya tú tá, tienes tu mamá Todo ahí. el mundo ya está con los ojos arriba, el rapero y todo el mundo con los ojos arriba, esa muchacha. Entonces, eso es, viene por la casa. Yo no me llena la atención eso, ni me, ni me causa ninguna motivación.